Las grandes ventajas de jugar en PC es que aunque nos encante jugar con teclado y ratón, podemos conectar un control de Xbox. Y aunque podemos enlazarlo por Bluetooth o USB, hay una app que te ayuda a que tu control dé lo mejor de sí, la app Accesorios de Xbox. A continuación te daremos los mejores consejos para usarla. Hay juegos que te dejan configurar los botones para jugar a tu propio estilo, pero esto debes hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Hazlo simple con la app de accesorios de Xbox que personaliza tu control reasignando botones, invirtiendo sticks, ejes y hasta los gatillos para que puedas jugar a tu manera. Los jugadores de PC somos amigos de las actualizaciones, controladores, juegos y sistemas operativos. Sin embargo, los controles deben actualizarse para que funcionen de la mejor manera. Una vez más, la app de accesorios de Xbox hace esto por ti, con lo que te aseguras que el rendimiento de tus accesorios sea el óptimo. De las habilidades de juego, dejaremos que te encargues tú. Esta es una opción que puede ser ideal para los nuevos gamers, para forzar un modo cooperativo o simplemente por los Loles. El modo copiloto permite que dos o más jugadores puedan jugar cada uno con su control como si estuvieran usando uno solo. ¿Práctico? Quizá no, pero nos podemos imaginar muchos escenarios que acaben en risas con tus amigos. ¿Conocías esta aplicación? ¿Conoces algún otro consejo? Déjanos en los comentarios tu forma de aprovechar al máximo la conectividad entre los accesorios de Xbox y tu PC.